De los santos apóstoles Felipe y Santiago Del Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo del 6 al 14 En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre Ya desde ahora lo conocen y lo han visto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 Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, di, Señor, Señor Jesús. En este capítulo se habla de una misteriosa ida y vuelta de Jesús. Unirse al Padre para volver inmediatamente con los discípulos y poder estar con ellos para siempre. Su ida al Padre significa una vuelta más completa hacia sus discípulos. De ahí la pregunta de Tomás. Y Jesús le dijo, yo soy el camino a la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es el camino para ir al Padre. Jesús es la vida porque Él es el único que posee en plenitud y puede comunicarla. Por ser la vida plena es la, la verdad total. Es decir, puede conocerse y formularse como la plena realidad del hombre y de Dios. Felipe y los demás apóstoles que habían vivido con él durante tres años, resulta que aún no se habían dado cuenta quién era, sino que a pesar de todas las maravillas que le habían visto realizar su palabra, llena de amor, del poder que salía de él mismo y de todas las veces que él había dicho yo soy, todavía no habían comprendido que él es verdadero Dios, de la misma naturaleza del Padre. De Santiago el Menor sabemos que llegó a ser líder de la Comunidad Cristiana de Jerusalén hasta los años anteriores a la guerra judía contra Roma. Santiago el Menor se apegó todavía al culto del templo, a la reunión sinagogal, en la guardia del sábado y, y demás tradiciones judías. Flavio Josefo nos dice que gozaba del respeto y veneración, no solo de los cristianos sino también de los mismos judíos piadosos que lo llamaban el justo. Su muerte fue a manos de los judíos fanáticos. De Felipe casi no sabemos nada. La memoria litúrgica de la iglesia los unió cuando en el siglo VI fue inaugurada la Basílica de los Doce Apóstoles en la ciudad de Roma y se depositaron en su altar principal supuestas reliquias de estos dos personajes. Que el Señor los bendiga.